Y hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? El día de hoy vamos a grabar un video de Free Fire, que tiene algún significado. Las nubes de Free Fire representan a una nueva actualización o a nuevos objetos que se implementarán en el juego. Hola, chicos. El día de hoy, como vieron en la intro, las nubes representan a lo que sería nuevos objetos que serían implementados en alguna próxima actualización o en algunos días porque la verdad yo estaba jugando un rato cuando de repente me dio la idea de ver las nubes las vi todo y pues eran nubes normales pero de pronto le empecé a hallar formas por ejemplo a este que la verdad a mí me parecía como un nuevo arma eh, no sé, cada quien tiene diferente lo que sería percepción porque tú puedes percibir eso como si fuera una nube, pero en forma de taco o en forma de no sé, de diferentes cosas. Por ejemplo, hace yo la veía como una pistola. A lo que sería la pistola, esta es la de las nuevas paredes Glue. Esa es la nueva de modo clásico que sacaron. Que le dejaré aquí una foto de cómo más o menos se vería. Yo, la verdad, esa nube la percibo así. Aquí le digo para que ustedes vean cómo la ven. Ejemplo a este, yo lo veo como si fuera como un barco, podemos decir así. La verdad, déjenme en los comentarios porque aquí no estoy muy seguro, no estoy muy seguro para decirles qué sería. Aquí déjenme en la descripción ustedes qué creen que sea esa nube. Por ejemplo, aquí hay más nubes, algunas nubes se repiten, por ejemplo, esa nube yo no la veo, forma. Una una moto o algo así por ejemplo ahí están las dos cabezas de dos personas ahí no sé que tal vez venga carrera mortal <risa> ojalá ojalá vuelva a carrera mortal like, si eres de los viejos que vieron carrera mortal eh, esa es otra nube que también se parece a la pistola de las paredes glue que sacaron aquí está la muestro la pared de glue parece a esa la verdad pues, ustedes la verán de otra forma yo lo veo de esa forma de hecho todas las nubes son iguales esas son dos, tres, pero esta en particular me parece como si fuera una mochila se acuerdan de la mochila de luna sangrienta algo así pues me parece así porque es como la boca de ahí la verdad a mí me parece que esa nube es como la de la boca sangrienta. Por ejemplo, chicos, aquí vemos una nube que se parece al machete de tiburón, de la skin de tiburón, esa que se puede canjear con los tokens FF. Eh, aquí les voy a dejar más o menos una imagen de, de lo que sería la nube y la comparación de, del machete. Aquí se ve como está agarrada de la mano. Entonces, pues, esa nube... Representa a lo que sería el machete de tiburón, bueno, chicos. Llegamos a la parte final donde yo desmiento mi teoría. Yo esta teoría la creé pero en ese momento yo la voy a desmentir. No la voy a afirmar, la voy a desmentir. Ustedes pueden dar su opinión en los comentarios si, si pues, mi teoría es cierta. Que si sí representa a lo que sería que en algunas nuevas actualizaciones pueden venir, pues, lo que serían objetos próximos en el juego así que ustedes están en todo su derecho en decir una opinión suya y dejar en los comentarios que me ayudaría para que personas se guíen más o menos así que yo los desmiento porque los desmiento porque no hay muchas nubes las nubes son muy repetitivas no hay muchas nubes como te, te dije hace ratito son muy repetitivas las mismas que aparecen en PIC Aparecen en el 1000 Las mismas que aparecen en el 1000 Aparecen en aquí O sea en el todo mapa Van a aparecer esas mismas nubes No hay más Obviamente Pues es para que no consuma muchos recursos el juego Aunque esté en Ultra En la máxima calidad Para que no consuma un montón Tampoco es como Pug Que pues, obviamente Pug es un juego hiperrealista. realista Podríamos decir así Así que desmento Porque faltan más nubes ya vimos que la pistola de gel que la, pared, la de la pared glue la pistola de gel la nueva que sacaron esa tal vez estaba antes y pues obviamente yo no me di cuenta no se dieron cuenta porque no sabían esta teoría tal vez esa estaba antes de que saliera y pues obviamente nadie lo vio nadie lo vio venir y pues salió tal vez vayan a ir agregando varias nubes no sé, arena agreguen más nubes y esas nubes agreden objetos, así que cualquier cosa ustedes siempre vean las nubes, chequen si cambian y si cambian, pues ustedes chequen, hagan sus teorías de qué saldría en la próxima actualización y pues bueno chicos así queda mi teoría desmentida por mí. Ustedes pueden afirmarla, desmentirla en todo su derecho y ya les dije mi opinión, así que bueno Espero que les haya gustado esta teoría Subiré más videos Pero esos videos están muy buenos Y realmente hay uno Hay una estrella Hay uno muy chido El video más chido, más original Que voy a subir Pero ese serán en un mes podemos decir así Porque la verdad si sí llevo un poco de tiempo Así que espero que les haya gustado el video Si fue así, dejen un like Comenten la teoría si la firman o la de, la niegan, así que nos vemos, compartan el video también para que vean esta teoría y así vean otras opiniones de otras personas, nos vemos, adiós, yo soy el Bigot